Estimadas y estimados convencionales constituyentes, me presento hasta, ante esta Asamblea de la Convención Nacional Constituyente. Mi nombre es Fernando Tirado Soto, convencional constituyente y único representante legal del pueblo chango, elegido de manera limpia y democrática. Soy buzo, pescador artesanal y recolector. Desde este hemiciclo le envío un saludo fraterno, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Junto con ella saludo salud, salud fraternalmente a mi hermana Marta Rodríguez, que es mi paritaria convencional de la tercera región, y con ella también a mi hermano José Miguel. Y de manera especial a mi organización, al cual soy presidente, al Consejo de Pescadores Changu de la provincia de, de la comuna de Los Vilos, provincia de chuapa cuarta región, y a todos los socios. ...de nuestra organización. Junto con ellos saludo... ...a los pescadores artesanales... ...chango de, de la segunda, tercera y quinta región. Estas cuatro regiones... ...componen el territorio de la Nación de Pescadores Artesanales... ...Cazadores y Recolectores... ...del pueblo chango. Vaya también un abrazo fraterno y un saludo... ...cierto, a mis hermanos de los pueblos indígenas. Hoy, 21 de, 21 de octubre del año 2021... Doy cumplimiento al artículo 80 del Reglamento General de la Convención Nacional. Estimados hermanos convencionales, como es de su conocimiento que este pescador artesanal chango, desde el día que pisó este hemiciclo, lo hice saber a ustedes de una propuesta relacionada con la seguridad alimentaria y o soberanía alimentaria, relacionada con el cuidado y el manejo sustentable de los recursos pesqueros? También podemos señalar que se podrían llamar bienes de la naturaleza. Esta propuesta tuvo bastante buena acogida. Prueba de ello es que la firmaron y la votaron positivamente más de 60 convencionales constituyentes. La propuesta de la soberanía alimentaria permitió que en el reglamento general de la Convención quedara establecido en piedra el Estatuto del Mar. Desde aquí, los changos decimos Chile marítimo. Señores, convencionales, pero tenemos un tremendo problema. Los pescadores artesanales no podríamos llegar a cabo si esto es propuesta. Producto que, que el, el año 2012, la Cámara de Senado legisló sobre una ley de pesca. Esta ley de pesca permitió a perpetuidad que le el llegar los recursos pesqueros del mar a ser familias. Dicha ley estableció un derecho a pescar, pero no incluyó ninguna concesión sobre los recursos. Como es un conocimiento público que producto y por el hecho de haber cometido delitos de, de cohecho y plata en mala vida, la justicia dictaminó cierta sentencia de presidio a un senador de la UDI. Y otros tantos diputados y senadores que están siendo requeridos por la justicia. Sin temor a equivocarme. Y a equivocarme, digo que esta ley es una ley que está viciada. De hecho y de derecho. La gran mayoría de los pescadores artesanales, 80.000 pescadores artesanales, hemos rechazado esta ley junto a nuestras familias La comunidad y la comunidad en su conjunto rechaza la vigencia de esta ley, esta ley de pesca. Por lo mismo, exijo desde este hemiciclo a los senadores de la República que anulen esta ley de pesca y a los tribunales de justicia que deje sin efecto esta misma ley. Este hecho que estoy relatando pareciera que es algo inédito en este, en este mundo. La justicia tiene preso al que cometió el delito, pero el delito sigue siendo vigente. Por lo mismo, solicito y exijo a las autoridades pertinentes a nombre de los pescadores artesanales de Chile poner término a, este, a esta irregularidad jurídica. Queremos libre acceso al borde costero, que también tenemos un problema. No tenemos libre acceso al borde costero. Hoy día, hoy día los dueños de los fondos están vendiendo los terrenos para instalar inmobiliarias en el borde costero y no están dejando pasada ¿cierto? ni poder trabajar a los que recolectan algo en la orilla de la costa. También queremos que quede grabado aquí, queremos que también se tiene que modificar el Código Civil, elevando a rango constitucional algunos articulados ¿cierto? que también le hacen daño a nuestra cultura ¿cierto? ancestral. Solicitamos anular la ley bentónica, ya que nos fue en consulta ¿cierto? sobre los pueblos originarios. Solicitamos que esta nueva Constitución se establezca un Ministerio del Mar. Por último, solicitamos a la Convención Nacional que en esta nueva Constitución, que ha establecido el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y que se establezca todos los derechos en esta nueva Constitución. El pueblo chango está de acuerdo con un Estado plurinacional, pero esta plurinacionalidad no tan solo tiene que ser de discurso, sino que tiene que, que transformarse en un hecho real, el cual de cuenta del nuevo trato del Estado de Chile con los pueblos originarios. Por último, y para terminar, le pido a ustedes y a todos los chilenos que no le demos la, la espalda al mar, ya que el mar y sus recursos son de todos los chilenos. Por lo mismo, no tan solo el mar y sus recursos tienen que ser devueltos al Estado, sino que también el agua, el litio y todos los recursos que nuestra Madre Tierra y nuestro bendito mar producen. Estoy disponible y estoy aquí para legislar por, por pensiones dignas cierto para nuestra gente. Estoy aquí para, para poder también luchar incansablemente cierto para que la, nuestra gente tenga una salud digna. También estoy aquí cierto para que en las escuelas se enseñe la lengua materna, de los distintos pueblos originarios. Salto Bay.